Bien, la prueba de la grabación fue exitosa, eh, bienvenidos, eh, nos encontramos en la clase virtual correspondiente a la semana número 7 del grupo HTML2, como temas para la agenda de hoy tenemos la corrección del parcial, luego el tema bocetos y maquetados web, responsive design y esos serían los temas de agenda del día de hoy. Aprovechamos para decir que esta clase está siendo grabada para posteriormente ser publicada según corresponda. Bien, entonces tomando el primer punto de agenda voy a estar calificando los que me quedan pendientes sobre la corrección del parcial. Se van a mantener ahí atentos para que cada quien visualice lo que, podamos, lo que se le vaya calificando. Así que iniciamos con la corrección del parcial de este grupo. Me voy a mantener en silencio calificando, ustedes irán viendo allá la calificación. Cualquier pregunta sería al final. Pongo el, teléfono, el micrófono en silencio a partir de ese momento, el mío, cualquier pregunta la hacen a partir del momento. Gracias por quien me notificó vía chat que no se estaba visualizando la presentación, ya puedo ver que va de camino. Gracias por la notificación. puesto el chat de una manera que lo pueda ver y también es que se pueda ir visualizando lo que vamos trabajando. Muy bien, vamos a pasar al segundo tema del día. Debo cerrar aquí una pantalla para que en la otra se me escuche bien y de paso para quitar ese feedback. Entonces, segundo tema de agenda. Bocetos y maquetados. Bien, vamos a comenzar con una parte expositiva o participativa primero. Eh, de manera voluntaria y pidiendo la palabra, yo quiero preguntar qué son o qué es bocetos. Piden la palabra por el chat y quien quiera participar adelante y se le escucha. Romney García quiere participar adelante. Pueden encender su micrófono. Nuestra página. es la estructura que vamos a seguir para determinar cómo se verán finalmente bien alguien más aparte de romney y yo siempre digo en las clases cuando eh, si no me preguntan a veces pregunto yo madeline marmolejos así de manera natural qué idea usted tiene sobre lo que es un boceto Puede escribir por el chat Madeline o puede encender su micrófono, como ustedes deseen. Madeline a la una. Madeline a las dos. Y como no aparece Madeline, le vamos a hacer la misma pregunta a Joan González. la parte teórica es importante y fundamental ya que es la que nos dice y nos fundamenta sobre los conceptos de la cosa, no participó eh, el que llamé, voy a seguir llamando y ahora le doy el turno o mejor dicho le pregunto a Yadirka Zapata, concepto que tenga de bocetos, A una última persona, y esa persona va a ser, según nuestro listado, la señorita Santia. Santia, adelante, le escuchamos. sandia tenga dificultad con su micrófono voy a ver el chat para ver si ha escrito algo eh, no eh, entonces jo, jesaias cuello si sí, sí, soy yo bueno ah. yo entiendo por vosotros que es como el diseño del esquema el de, de, de la página que hace previamente para luego diseñar la página en sí o sea, es que uno diseñó un de los elementos básicamente uno hace estructura de, de, de la página o sitio web según el plan perfecto y ya que compartimos la idea que cada uno tiene de bocetos voy a proceder con la... me da un momentito no? antes que todo que deseo buscarle algo Esta no para que nos sirva de referencia sobre la diferencia entre bocetos y maquetado que de paso boceto es algo que siempre se le pide en el proyecto final y mucha gente equivocamente lo que entregan es el una imagen del maquetado como decía me dan un momentito para buscar una imagen sobre lo que es un boceto ya que es el tema que estamos hablando en el momento Bien, entonces, mirando la imagen que tengo en pantalla en el momento, la estoy utilizando para diferenciar un elemento del otro. Como ya muchos dijeron, un boceto es un, eh, la imagen con la idea de lo que uno va a fabricar. Por lo que un boceto va a ser siempre una imagen que me va a mostrar los diferentes elementos y contenidos que va a tener una web o mi página. Pero el boceto no solamente se utiliza en la web. Para hacer revistas, para hacer libros, para diseñar cualquier tipo de arte, se puede diseñar un boceto previamente con la idea de lo que se quiere. Y posteriormente es que se hace el producto final. De manera y quiero dejar muy claro el tema de la diferencia entre boceto y maquetado Bocejo es una imagen gráfica con la disposición de los diferentes elementos que, se, que va a contener un producto Y el maquetado que viene de maqueta es ya una web, eh, la tenemos a partir de una web ya construida por lo que Que quede bien claro perdón, La diferencia entre boceto Maquetado El boceto va a ser siempre una imagen Y el maquetado Será la página ya Maquetada Puede ser una imagen de la página maquetada Pero Siempre será web El boceto puede ser una imagen Ahora el maquetado generalmente Es cuando ya Hacemos la web Pongo una pausa y pregunto por el chat. Se ha notado la diferencia entre boceto y maquetado. Lo he preguntado por el chat. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, favor exprese ahora para hacerle el aclarando. La mayoría dijo que sí, de manera que cuando se le pidan los bocetos en el proyecto final, usted no entregue una imagen de su maquetado. Boceto va a ser siempre una imagen. Y hablando de bocetos, ¿eh? alguien tiene una in interrogante acá. Nos dice Joan González, el boceto es primero y el maquetado después exactamente qué es lo que sucede hablando propiamente ya de la web que como a veces utilizamos plantilla nunca hacemos un boceto y trabajamos a partir de una plantilla pero para hacer un trabajo original primero se debería hacer un boceto y después uno diseñar la página Ojo, no es que siempre vamos a tener que utilizar bocetos Ya que con la práctica uno a veces eh, adquiere la destreza de saber Todos los elementos que va a tener un sitio a partir de unos requerimientos Es decir, el boceto aquí y a este nivel nos ayuda Para que me den diferentes tipos de diseño y yo pueda crear esos diferentes tipos de diseño utilizando css y html o sea creando esos diseños yo ya cuando adquiera destreza etcétera voy a llegar a un nivel que no voy a tener la necesidad de utilizar bocetos a menos que en el proyecto que yo esté haciendo me lo pidan se entendió la idea ¿Cuándo podemos bocetar ¿Cuándo no a este nivel que podemos llamarnos pino en diseño web es recomendable utilizar bocetos. Más adelante cuando seamos senior o nivel medio no vamos a siempre necesitar bocetos a menos que vayamos a hacer un proyecto muy planificado en la cual cada contenido habrá que planificarlo. Si yo llego a un proyecto con ese nivel de rigurosidad, también es necesario eh, crear un bocetos Que incluso esos sitios de marcas muy famosas, todos son primeramente bocetados. Cada vez que por ejemplo Facebook, YouTube o cualquier otro de esos servicios que, uno, que nosotros conocemos, Apple, que, que son famosos... Esos sitios, aunque uno no lo crea, primero se bocetan, se aprueban por la gerencia y finalmente se termina haciendo el diseño. Esa gente no utiliza plantillas. Entonces ya aquí tenemos la diferencia entre boceto y maquetado. Boceto va primero y es un concepto general que se utiliza no solamente en web sino en cualquiera otra rama del diseño también de la construcción porque por ejemplo en la ingeniería civil los planos perdón la los proyectos se bocetan también y posteriormente se llevan un software de diseño y se hace un modelado 3D 2D etcétera entonces claro con la diferencia entre boceto y maquetado vamos a pasar ahora con el tema del diseño responsivo yo intenté abrir Photoshop hace un tiempo pero no parece que no le di abrir como notaron en el parcial habían diferentes bocetos y repito en esta materia tenemos crear tenemos que crear la capacidad de diseñar diferentes sitios porque la esencia de la materia o una de ellas es el diseño ya cuando llegamos a la segunda materia que es de HTML, este paso, es decir, el diseño lo debemos tener ya trabajado, o sea, ya por dado que uno lo maneja. Me da un momentito por acá para guardar esta imagen que debe quedar como recordatorio de esta clase. Vamos a poner un título que le hace falta. Y el título será diferencia entre boceto y maquetado. Repito que cuando se le pide en el proyecto final bocetos, usted entrega imagen de los bocetos. Entonces guardamos esta imagen. Como parte del contenido de lo que hemos visto hoy. Entonces teniendo claro la diferencia entre boceto y maquetado, nos vamos a ir para el tema del responsive web design o abreviado rwd. Vamos a poner una carpeta por acá que le llamaremos rwd y acá adentro pondremos este sitio este va a ser el tipo de ejemplo y antes de ver la parte técnica vamos a documentarnos sobre lo que es Responsive Web Design voy a abrir la siguiente imagen la cual me va a servir para la explicación de lo que es Responsive para que me sirva del feedback agarro y pregunto por el chat pueden ver la imagen que estoy visualizando, que estoy proyectando ok, se ven un diferentes dispositivos ahí con un boceto y algunos números, cierto Perfecto, entonces, esta imagen nos ilustra el comportamiento básico que debe tener un sitio para ser responsivo. Se utilizan acá tres, tres dispositivos, una desktop o computador, una tablet y un smartphone, ya que esos son generalmente los tres dispositivos con los que accedemos a la web. Entonces. Eh, con números se están identificando los diferentes espacios que tiene un sitio El primer espacio de arriba, aunque no tiene número, ese espacio azul claro Se sobreentiende que es el header y que ahí dentro puede estar el menú Posteriormente, de color gris e identificado con el número 1, ahí tenemos el slider ese espacio publicitario que va cambiando información cada x cantidad de segundos posteriormente y con el color verde identificado con el número 2 tenemos el contenido y con el número 3 y en ese color marrón ahí tenemos lo que es un panel entonces ese diseño en esto para ser responsivo en tablet puede hacerse como estamos viendo acá en la tablet. Ahora bien, donde está el cambio drástico o más preponderante es cuando llega a móvil. Observemos lo siguiente. El contenido o la parte indicada con el número 1 color gris que es el slider aquí en el móvil no la vemos. Otra cosa importante y trascendental es que vemos que la parte 2 o contenido está ocupando toda la anchura de la pantalla e igualmente el panel o número 3 también está ocupando toda la anchura de la pantalla. Notamos además que ellos están todos uno debajo del otro. Entonces, ese es el comportamiento esencial y más básico que debe tener un sitio para ser responsivo. Hay otros comportamientos, hay otras cosas que se hacen, pero este es el más básico y el más esencial. Voy a utilizar otra imagen para seguir mostrando otros cambios otras transformaciones que se dan en un sitio para ser responsivo. Eh, la imagen la tomé un poco pequeña originalmente por eso la distorsión o el pixelado pero bien, aquí tenemos también representados los tres dispositivos y vamos a ver el cambio que surge de uno al otro el primero acá representa la versión de esto vamos a ver acá otro elemento que es el número de columnas es decir diseño de x columnas y cómo se saca el diseño la cantidad de columnas de un diseño mirando el espacio de la página donde hayan más columnas en este caso acá es el último color como ese marroncito de manera que este diseño termina siendo de cuatro columnas porque 4 fue la cantidad mayor de columnas que yo encontré en este diseño si no tuviera esos paneles o esos recuadros ahí de color marrón y digamos que solo tuviera los verdes y lo demás entonces ese diseño pasará a ser de 3 columnas y no de 4 consciente de eso entonces vamos a ver la transformación que, sur que puede surtir o puede tener un sitio de un dispositivo a otro de acuerdo a la cantidad de columnas que tenga. Bien, miramos primero la parte verde, que puede ser el, el logo de un lado y el menú del otro. En un diseño de esto, se puede mantener de dos columnas. Una vez llegó a Tablet, puede que sea aconsejable llevarlo a una sola columna y a móvil siempre va a ser necesario una sola columna por el espacio físico que tiene este dispositivo nos vamos a centrar ahora en los recuadros verdes que, se re, que representaría un diseño de tres columnas en esto, si lo pasamos a tablet, es recomendable que pase a ser de una columna y en móvil obligatoriamente debe ser de una columna Bien, ahora pasamos a un diseño de cuatro, cuatro columnas. En esto, en tablet puede pasar a dos columnas, pero en móvil siempre va a ser a una columna. Abro un paréntesis para preguntas e inquietudes. A partir de lo que acabo de explicar, eh, expresen cualquier duda o pregunta. Pueden encender su micrófono, pueden escribirla por el chat. Si sí, de lo que acabo de decir o explicar, algo no se ha entendido. Aparentemente se ha entendido todo, ya que no se vean preguntas entonces ya que tenemos la idea general el concepto de general de cómo funciona un sitio qué transformaciones debe tener para ser responsivo nos vamos a ir a ver cómo es que hacemos eso eh, de paso anuncio que el código fuente de este sitio que estoy proyectando en el video lo estaré publicando en el virtual dirá algo así como código fuente y la clase de hoy. Bien, este es el sitio y aquí tenemos los archivos que construyen este sitio. Lo primero que vamos a mirar es la hoja de estilo que la hemos llamado responsive.css. Entonces, vamos también no lo voy a hacer en una pantalla distinta eh, vamos también a achicar o a cortar la ventana del navegador hasta que tome la dimensión de un móvil y miremos la transformación cuando llega móvil el slider que está en ese color rojo vino Desaparece También desaparece El menú Y todos los demás elementos Se posicionan uno Debajo del otro En forma de bloques Entonces ¿Cómo se hace esto? Utilizando CSS Y unas reglas llamadas Media Query Que vamos a ver prácticamente ahora mismo antes que nada, cuando vayamos a trabajar responsive, vamos a hacer las cosas como la hemos hecho hasta ahora. Diseñamos el sitio para de esto, porque generalmente en una computadora es que siempre estamos diseñando. Es muy raro que utilicemos una tablet o un smartphone para diseñar un sitio. Eso siempre lo hacemos en una computadora, por lo que... Vamos a seguir diseñando el sitio como lo, o los sitios como lo hacíamos hasta ahora. Nuestra primera versión va a ser de esto y la hacemos tal cual como ya sabemos. Una vez hay, hayamos hecho nuestra versión de esto, entonces trabajamos la parte responsiva para los demás dispositivos. Voy a tomar esto para acá. Para proceder a explicar Media Query de CSS 3, voy a poner esto en lenguaje CSS para que me interprete bien el código y bien. Sintaxis de Media Query. Media Query X, repito, las reglas que se utilizan en CSS para trabajar la parte responsive o para hacer sitio responsive su sintaxis o forma de escribirse es la siguiente se coloca arroba seguido de la palabra media se abre paréntesis luego llaves y entre paréntesis se coloca una o dos reglas. Estas reglas van siempre a ir en torno a la anchura o a la disposición del dispositivo, vertical o horizontal. Bien, entonces, recapitulando, colocamos arroba seguido de la palabra media, abrimos paréntesis y colocamos ahí dentro... En las reglas que vamos a utilizar. Y luego, entre llaves, le damos estilos a los diferentes elementos que queremos modificar cuando la regla que hemos puesto acá se ve. Aquí estamos diciendo cuando la anchura máxima que el dispo del dispositivo que esté que esté viendo nuestra página sea de 380 va a pasar todo lo que yo le diga acá adentro y qué le estoy diciendo ahí dentro que el contenido y el panel lo queremos al 100% de la anchura y que se muestren display en forma de bloque eso quiere decir uno debajo del otro y aparte de eso ¿qué más estamos diciendo acá bueno que el slider que es ese espacio publicitario que tenemos acá cuando se cumpla esa regla ese slider desaparezca display ninguno entonces ese es el funcionamiento el fundamento o funcionamiento general en el ejemplo que estamos viendo podemos notar que esto aquí está de color verde es decir, porque lo tengo comentado eso no se está ejecutando vamos a seguir acá un poco más abajo y ya esta regla Media Query sí se está ejecutando aquí le estamos diciendo cuando la anchura máxima del dispositivo que esté viendo en nuestro sitio sea 400 pixeles estos elementos, contenido, panel, cabecera, cuerpo y pie, se van a mostrar todo en forma de bloques, eh, perdón, al 100% de la anchura y uno debajo del otro, display block. que también estamos diciendo acá? Que el slider, el menú y las redes sociales no se van a mostrar. Voy a aprovechar para comentar esto, esto. Ahí ese código no, no se está ejecutando De manera que si actualizo Ahora noto que el menú se, se me está mostrando Y también el slider Y de paso también noto que acá hay un scroll Esto me va a servir de prueba Para indicarme si mi sitio va siendo responsivo o no si aparece ese scroll ahí quiere decir que algún contenido me está rompiendo el diseño y que como tal no está siendo responsivo volví a dejarlo como lo tenía noten que ahora al final del navegador ya no hay scroll quiere decir que está bien responsivo a ese tamaño y que no visualizo ni el slider ni el menú ni ninguno de los otros elementos que quité. hay otros estilos u otros cambios que le estamos dando acá cuando se cumpla esa regla como por ejemplo una clase que posiblemente esté dentro del contenido cuando se dé esta regla los elementos que tengan esta clase se van a mostrar a una anchura del 99% o sea, van a ocupar prácticamente toda la anchura y también se van a mostrar uno debajo del otro y así le estamos dando estilos a otros elementos cuando se da o cuando se dé esa regla noto que las llaves de la regla abren aquí y cierran acá Ahí puedo notar la importancia de una buena tabulación de código. Ya yo puedo saber que la regla media que utilicé para móvil se ha terminado ahí y que la siguiente puede ser para otro fin. Que como tal aquí dice diseño para tablets. Generalmente tienen una anchura por defecto de 800 píxeles por lo que hemos puesto ese 800 ahí porque es un rango promedio en el tema de las tablets ahí que es lo único que estamos haciendo hasta ahora diciendo que cuando esté a esa anchura simplemente el color del fondo de este elemento pase a ser rojo no recuerdo si esto se está aplicando eh, tendría que revisar porque veo que no se está aplicando pero bien puede que yo tenga en algún otro espacio más debajo por ahí donde le esté cambiando nuevamente el color y por eso no se le aplique hago otra pausa y aprovecho para volver a dar el espacio de pre eh, preguntas y respuestas Pueden encender el micrófono, pueden escribir por el chat dudas, inquietudes o aclarando. Bien, Ronnie dice que todos los claros me gustaría escuchar a los demás. Eh, Joan Manuel quiere una oportunidad para un poco un turno para hablar sobre la segunda oportunidad del parcial bien joan vamos a sacar un momento hasta para eso entonces continuando y ya prácticamente cerrando el tema del responsive eh, algunas cosas generales voy a navegar por algunos sitios de internet ahora eh, bien, no va a ser necesario navegar en internet Algunas cosas generales más Sobre el tema del responsive Lo que vimos aquí Fue conceptos generales Y comportamientos generales eh, Al final Según el contenido Que tenga el sitio Que yo estoy diseñando Puedo Hacer diferentes, por ejemplo, reglas para diferentes dispositivos móviles. Puedo trabajar una regla de 400, que es quizás la mínima para un móvil, pero puedo hacer otra para 600, ya que por ejemplo, yo tenga algunos contenidos que a 400 se me ven bien uno debajo del otro, pero que en 600 lo puedo poner qué sé yo, en diseño de dos columnas también eh, se utiliza mucho acá en el tema del responsive el tema de ocultar y mostrar elementos según el dispositivo que le estamos viendo que esté viendo en nuestro sitio el por qué se oculta el slider en móvil porque generalmente este contenido ocupa mucho espacio y es meramente informativo y se supone que la información que yo tengo ahí es posible que en alguna otra parte del sitio ya esté entonces como ocupa tanto espacio y es meramente publicitario por eso se utiliza de ocultar esto no quiere decir que estoy obligado a en móvil ocult ocultar siempre el slider si por necesidad yo lo he dejado Debo asegurarme que en móvil el contenido del slider el usuario lo consuma bien. Está de más decir que en diseño menos es más, que la tendencia en el diseño actualmente es la simplicidad, colores planos y recordemos que a la gente generalmente no le gusta leer mucho. No puedo ser ni tan limitante en cuanto al contenido textual, pero tampoco tan abundante. Debo asegurarme que el, al usuario le llegue el contenido que yo quiero transmitirle, que yo quiero que me consuma. Vamos a aprovechar el momento entonces para dejar ya de esta clase colgada en el virtual. y como dije ahorita le vamos a poner código fuente de la clase de hoy correspondería a esta semana la 7, aquí vamos a agregar un recurso la cual será un archivo que le llamaremos código fuente y recursos clase en vivo G2 que son ustedes ahí lo que vamos a hacer Ahora es comprimir todo esto. HTML 2. dos. Esperamos que cargue para continuar. Este esta parte no puede quedarse. Así que lo vamos a guardar como un PDF y voy a volver a cargar el archivo. la diferencia entre boceto y maquetado web voy a volver a comprimir nuevamente de esto a mí me interesa dejar una imagen en la descripción de manera que se visualice muy bien, entonces tomaremos el contenido de acá vamos a poner que se muestre la descripción en el grupo como lo actualicé vamos a borrarlo y a subirlo nuevamente para que se lleve la parte del boceto que faltaba Esperamos que cargue y continuamos. tardado un poquito, pero bien eh, de manera breve, mientras vas cargando me interesa que quien pidió la palabra eh, Joan Manuel que quería un turno vaya abriendo el micrófono y después Santia, que recuerdo que me mandó un correo eh, adelante, Joan. Joan. Eh, disculpe, profesor. Adelante. Joan me pasó la palabra a ¿eh? once, el vocero en esta ocasión, para el asunto. Adelante. Este, quería explicarle que en el segundo intento del parcial, a, a mí y a varios compañeros pues, se nos presentó la situación en la que un mensaje que tengo aquí citando aparecía diciendo no se puede iniciar un intento de resolver este cuestionario. Tal está configurado para ser calificado hasta 15.000. Pero ninguna de las preguntas tiene una calificación. Esto se puede solucionar en la página Editar Profesional. El mensaje nos impedía tomar el parcial y no pudimos realizar eh, la entrega. Eh bien, ¿usted y cuántos más tuvieron ese caso? Si ¿Sí sabe. Todos los que. Eh, eh, disculpe. Este, a excepción de los tres que usted corregió hoy, que son los que entregaron en, en la primera oportunidad del parcial los demás no pudimos tomar el ok pero o sea no pueden ser tantos porque en el en la primera en el primer examen vamos a decirle en la entrega normal la mayoría entregaron digamos que son todos los que no entregaron El segundo, el segundo interpel parcial se dio para que pudiéramos corregir tal error. Asimismo, eh, la entrega que usted está ocurriendo hoy es la del primer parcial, si puede ser amable de ir a la revisión de la nota. podrá ver que las entregas fueron el 28 de septiembre, si mal no recuerdo. No está marcada ninguna como el, como el 7 de octubre, que fue como se dio la segunda parcial Bien, eh, tengo que dar otra clase Como estamos cortos de tiempo Haremos lo siguiente Atención para todo lo que tenga ese caso similar a usted Foro HTML G2 Para quienes no Tuvieron dificultad. En segunda oportunidad, primer parcial, lo deberán, oh Dios mío, entregar, Eh, quiero hacerle otra pregunta. Adelante. Solamente era el tema de la entrega. ¿Podían ver el contenido? No podíamos ver el contenido. Si me permite presentar mi pantalla, puedo darle eh, la, sí. que puedo presentar la captura para que pueda mejor. Eh, yo creo que ya vi una con el mensaje que me dijo y estoy sobre el tiempo porque ya tengo clase con otro grupo. Entonces, sí, mi entonces que nos llevaba a la parte principal de la clase entonces, denme un momentito pam, pararam, pararam miércoles y hasta el grupo 2 de manera que debía hacerlo aquí fue Bien, ya finalizando, se le dio oportunidad de a, desde hoy hasta mañana a las 10 de la noche para que lo entreguen en ese foro que se publicó solo para ustedes y ahí en el foro se pueden ver los requerimientos. ¿De acuerdo? Entonces, eh, aunque me pasé con unos minutos más, valga la aclaración, en el virtual está todo el contenido. Están, se sabe cuándo ya es segundo parcial, que debe ser en la octava semana, para que estén avisados y naturalmente que se sigan guiando de la estructura del virtual y de paso del programa de clase. Dejamos la clase hasta aquí, ya que tengo otra, así que se cuidan mucho, cenan bien y nos vemos en una próxima.